Cuando realmente tú como dueño de negocio te pones a hacer la misión enfocada en los valores, o sea, para qué es tu compañía, te pones a hacer la visión estructurado como una meta, o sea, dónde va a estar tu compañía en determinado tiempo... Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Sebastián Abramowicz. Soy coach de negocios, parte del equipo de empresario de alto rendimiento. Tengo aproximadamente cuatro años entrenándome con David Gaona. Y uno de los temas que quiero compartirte el día de hoy es la importancia de los valores en tu equipo de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primeramente, eh, si tú te dedicas, eh, si tienes, eres dueño de negocio, o te dedicas a dirigir un equipo, eres el líder de ventas, por ejemplo, es muy importante que entiendas la importancia de los valores. Eh, una de las cosas que me ha tocado con varios empresarios que he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar con, con cientos de empresas, y una de las cosas con las que me topo comúnmente es que el dueño de negocio o la persona encargada de reclutar eh, gente se fija mucho en la experiencia. Y muchas veces la experiencia... Es lo principal, no sé si te ha pasado que llega una persona a tu negocio y tú dices No, pues es que este sabe todo, entonces es el experto en marketing o es el experto en ventas O ha trabajado en tal lugar y ha tenido tales resultados Pero a veces ni siquiera preguntan por qué ya no trabaja en ese lugar Y muchas veces tienes que entender que cualquier cosa, cualquier habilidad es entrenable Pero lo que no es entrenable son los valores ¿A qué voy con esto? Bueno, pues es muy básico, o sea es... Si tú tienes una persona que no es leal o que no es disciplinada o que no es de trabajo duro, va a ser muy complejo que llegue a las metas que tú estás buscando. Ahora, no te guíes con estos valores. Los valores que tienen que tener esas personas que lleguen a tu empresa son los valores que tú como empresa tienes definido. Entonces, muchas veces, otra cosa que, que me pasa con los empresarios es que tienen una misión, una visión y unos valores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 vas a poder ir construyendo una empresa que dure muchísimo tiempo y vas a poder hacer que esas personas que entran a tu equipo se identifiquen con la empresa y logren sus metas anudadas a la meta de tu negocio. Para todo esto existen herramientas. Quiero que entiendas que pues, es un sistema. Nosotros utilizamos el sistema Rockefeller y el sistema de equipos de alto rendimiento. Eh, una de las herramientas que te puedo compartir en este momento tenemos el libro de los 7 pasos para formar un equipo campeón también este, te voy a recomendar que si quieres puedes entrar a empresarioaltorrendimiento.com, buscarnos, contáctanos y escríbeme ahí Sebastián, quiero que me mandes el código de honor y yo me encargo de que sea enviado a ti lo antes posible eh, cómo estructurar un código de honor, cómo estructurar una entrevista de campeón entonces lo que vas a lograr con eso es que tú puedas estructurar esta entrevista para cuando tú contrates a alguien puedas saber si es disciplinado, si tiene los valores eh, cómo hace para resolver problemas y entre otras cosas que ya vienen desde antes, vienen desde casa, desde escuela o sea, es algo que, que es muy complejo de entrenar, pero si logras que tenga todos esos valores, va a ser muy fácil que tú, tú des un entrenamiento, entonces ese era el mensaje que te quería dejar, básicamente es Enfócate en los valores, enfócate en seguir un sistema que te lleve paso a paso para poder entrenar a tu gente Y utilice herramientas, herramientas que ya utilizan otros empresarios te voy a garant Yo te puedo garantizar que si tú te enfocas en atraer gente con valores, tu negocio no va a dejar de crecer Eso sería todo por mi parte, te invito nuevamente, entra a empresarioaltorrendimiento.com y de todo lo que te he platicado viene en varios de nuestros libros, ¿verdad? Si tú quieres formar un equipo campeón, están los 7 pasos para formar un equipo campeón. Si quieres ver cómo estructurar un negocio de ventas, está Vende 500% Más, que es nuestro best seller. Y ahí una de las cosas más importantes para nosotros vender es servir. Entonces, es uno de los valores que tenemos siempre, que es el valor del servicio. Y justamente, pues mi única intención aquí es ayudarte. Entonces, te invito a que entres a empresarioaltorrendimiento.com, veas todo el contenido que tenemos. Y con toda libertad nos mandes un mensaje, entres a nuestra tienda, puedas observar todo lo que tenemos. Y espero te haya sido de utilidad y de ahora en adelante piense siempre en primero contratar por los valores. Bueno y finalmente eh, si te gustó este video te invito a que le des like. Ya sabes que si le picas a la campanita te van a estar llegando notificaciones de todos nuestros mensajes. Suscríbete al canal. Y algo que te quiero pedir en los comentarios. Cuéntame, cuéntame, cuéntame cómo te ha pasado cuando contratas realmente por valores, si te hace sentido lo que te estoy platicando. Y lo que más me gustaría poder leer en los comentarios es de qué más te gustaría que platiquemos. Ahorita te di una breve introducción a la parte de los valores, pero como te comento, tenemos todo el sistema de equipos de alto rendimiento, el sistema Rockefeller, cómo hacer que tu negocio trabaje sin que tengas que estar ahí 24-7. Entonces, el contenido tenemos para poderte ayudar rendimiento.com síguenos en todas nuestras redes y no te olvides de darle un like y compartirlo con más gente gracias